Esta semana se comentó mucho eh, la que la supuesta ruptura, porque no se ha confirmado. O sea, aunque Santiago Matías hizo una publicación en su Instagram, la supuesta ruptura entre el equipo de trabajo de Marvy y, y muchas personas preguntan si ¿qué, qué, pasó? O sea, qué pasó. Que un equipo de trabajo que tengo entendido que uno de los que más cobra en la capital, en eventos privados, un equipo que trabaja, que, que ha hecho una buena combinación, a pesar sí. que usted, todo el mundo sabe que los artistas de ahora tienen que ser malapalabrosos y todo eso, y Marbí es uno de los pocos que no tiene ese tipo de concepto y ha conectado. Entonces, sí. ellos han sabido, ellos dos, unirse. No, y Entonces, conectado y... con todas las clases sociales. Que Exacto. Decir... Exacto. Entonces, llega Marbí y se separa. ...de este equipo. ¿De dónde tú crees que surge esto? Ah. Mira, yo creo que es un poco... ...para mí es un poco de llamar la atención. Es lo que creo. Que para mí eso es una estrategia que han utilizado. Y te lo digo porque hoy vi en redes sociales... ...que él está en el estreno de un tema. Tengo compañeros, amigos de nosotros en común... Uh -huh. ...que le han solicitado entrevistas a Marvy... ...y él no ha querido responder a estas entrevistas... Sabemos que hace un tiempo Mark eh, tiene la ilusión de seguir creciendo, de expandirse. Quizás eh, quizás una parte del público no sepa, él nació en los Estados Unidos, de decir que es norteamericano, habla inglés. Es decir, físicamente hay que decirlo, que es uno de los urbanos que mejor luce eh, físicamente. ¿Tiene, tiene carátula, tiene carátula. No, no, no, lo tiene, como decimos nosotros, lo tiene todo. Tiene todo. Pero ¿qué pasa? Él todavía, eh, tengo entendido que eh, él firmó un contrato de cinco producciones y hay que recordar que Martí ha tirado muchos sencillos, pero no así, a, tiene eh, ahora mismo una producción acabada y terminada. Y definitivamente el futuro musical de Martí o sea, depende o sea, de, que de poder... lo que quiera Santiago. Perdón, perdón, que ni que te interrumpa, o sea... El contrato de Marvit tiene cinco producciones, o sea, si no hace esas cinco producciones no puede separarse de ese contrato. Y ese contrato, de la única manera que él puede encontrar en Libs o Libertad, es que Santiago Matías, de muy buena fe, diga, bueno, sí, mira, te quiero, voy a dejarte crecer. Eh, quizás se enfoque más en su proyecto radial y de, y de redes sociales, como él ha crecido increíblemente en estos años, porque hay que decirlo no hay que uh -huh. ser vecino, pero y que ojalá ojalá, digo yo, si ellos no están enfocados en eso, le den la libertad y él pueda encontrar el camino que realmente él quiera, él se quiera él quiera labrar en el caso porque dentro de tantos años, dentro de la industria pues uno va haciendo relaciones y me imagino que eso es lo que ha hecho Martín. pero Kenny Mar, tú crees que tal vez no sea por, o sea que la, la pandemia ha puesto a la persona un poquito como triste en depresión, la depresión? ansiosos Claro, eso eso no de una forma emocional, ¿tú no crees? Bueno, sí, es que todo, ¿eh? uno puede eh, circunscribir el, todo lo que, ha, lo que ha escrito, sobre todo el no utilizado la plataforma de Instagram, él ha utilizado eh, la red social de Twitter, donde él se ha expresado en, las, en estas últimas semanas, incluso las primeras publicaciones de Mark B eh, fueron bastante fuertes, eh, yo te lo digo porque yo lo, lo tengo aquí. Por ejemplo, él puso, todo aquel que quiera ser artista, que lo piense bien. Esto no es para débiles. Se dañan muchas relaciones, todo por la fama y el dinero. Esos fueron los primeros eh, mensajes. Después dice, hay personas que creen que ayudarte es darte dinero. Se olvidan del respeto y el valor del ser humano. Y oye y hoy lo que dice, ando por aquí porque mentalmente no estoy bien. Los no que me conocen, diciendo. exacto, los que me conocen saben lo sano que soy y se siente mal que te menosprecien. Esos fueron los primeros tres tweets en la misma tarde que B publicara antes del que él dijo que ya, por ejemplo, no me tiren. Ah, también puso, no me tiren para entrevista ni nada de eso Yo nunca hablaría mal de los que me dieron de comer. Yo simplemente quiero seguir creciendo. Entonces hay como una disyuntiva que tú dices, ok, se canta y se llora, como decimos popularmente. Sí. Y es y exacto, porque si tú lo haces público, tú sabes que muchas personas van a cuestionar porque ¿Por la separación. Entonces también hay personas que dicen él no va a encontrar un equipo como ese. Yo o sea, yo no creo, porque yo creo que él, puede, él tiene talento, él puede también encontrar un equipo, pero hay muchas personas que cuestionan eso, que tal vez el éxito de él dependa mucho de esa plataforma. Sí, pero también, y yo creo que todo en la vida, Génesis, se puede negociar. Y yo creo que lo que hay que sentarse en la mesa de negociación y si existe un malestar, yo lo que entiendo es que hay que sentarse a negociar. Eh, y dejar todos los puntos muy bien marcados, y entendemos hace muchísimo rato, muchísima gente que Mardín, pues tiene todas las condiciones para seguir creciendo y desarrollándose y ser uno de los artistas populares a nivel internacional como lo ha logrado el Alfa yo te voy a poner un ejemplo de un artista que a veces cuando se separa de su equipo no funciona tan, tan bien por ejemplo Ozuna tenía a, a Dímelo B ¿Sabe? cuando sale el álbum sin dime los eh, la gente dice le falta ¿sabe? ya no no se sintió igual la promoción con Osuna entonces volvió de nuevo y hace poco anunció que dime los va a trabajar de nuevo con él entonces Correcto. Hay, hay que analizarlo bien porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Y él mismo reconoció en una entrevista que él quería como esa libertad, pero muchas veces hay, hay artistas que se dejan llevar de ese círculo negativo que tiene a tu alrededor, que los solamente los ¿sí tiene, sirven... Secundero. Exacto, siempre hay un grupo de personas que sirven para aplaudir, pero a la hora de colocar estrategia y de conocer un negocio de tantas complicaciones y de tantas cosas, no es tan sencillo, y eso lo reconoció en una, revista, en una entrevista que recientemente Osuna le daba a Molusco eh, y admitió que, no, que, era, que ahora él se siente como en ánimo de seguir creando música, de saber que él tenía la persona indicada y que él tenía que vivir ese momento de desilusión y de libertad para darse cuenta que necesita siempre tener un equipo de trabajo y una persona que te aterrice. Sí, y eso pasó también, creo que fue con Prince Roy, en un momento. O sea, hay ha existido Perdóname, mucho... pero desde que Prince Roy salió de las manos de Sergio George, dime cuál ha sido el equipo no, de, de Prince o sea, Roy que no, no, tú no, digas, no. wow. Exacto. O sea, hay yo creo que los artistas tienen que analizar bien cuando se separan de un equipo de trabajo que le ha dado eh, eh, eh, ese éxito. Claro, que, eh, yo creo... Que te ha hecho que... crecer. Claro, claro. Claro, hay, hay personas que han podido escalar, ¿sabes? No, no todos los casos son negativos, pero tienes que saber cuando ya te separas de un equipo que te ha ayudado tanto, ¿sabes? Analizarlo bien, meditarlo bien, ¿qué tú vas a hacer si sales? Porque también tenemos entendido que él puso un, un, un negocio hace poco. El, el, sí, mira, el... la última vez que entrevisté... A Mardy fue pues precisamente tu, su pareja, que es de conocimiento público, es una bailarina muy conocida, que la, bueno trabajó por años junto a Dary Yankee. Y ellos pusieron una academia, de donde una academia de baile, y luego van a ir creciendo en diferentes vertientes, como la actuación y demás. Y, y él ha hecho muy buenas inversiones, me dicen, en el caso de mardi tal vez él por esos negocios que ha puesto como la ropa y los baile, no se sienta tanto porque recuerda estamos en pandemia la gente no va o sea esos negocios eh, tal vez fue un momento no muy adecuado y llegó y, y, y pudo tener una baja y es y es razonable tú sabes que ni porque a veces es el factor económico que te pone a decir cosas claro. que y nos no, no todo y sí. yo creo que y le deseo la, el mejor éxito para marvin es una persona sumamente humilde, o sea, no hemos tratado y tú has estado ahí Kenny, y Marvy es un, un muchacho muy disciplinado es creo que de los urbanos más exacto, de los urbanos más disciplinados es ese, ese señor, es un muchacho muy disciplinado que le dicen, eh, como dice el doctor, pon ese vaso de agua allí y él lo pone y creo que marvin va hacia adelante, eh, Kenny